Hey hola que tal, yo soy Gamer Hacker Buenas noches Y el día de hoy les traigo un video del evento de plantas contra zombies guerra de jardín 2 O jardín de guerra 2, para los que no hablan inglés Entender poquito. Este evento ya lo he jugado y está bastante bueno El problema es que viene con mejora de velocidad Y no estoy acostumbrado a eso, así que es muy probable que me partan mi rep*** madre XD Bueno ya veremos si será verdad o no, vayamos por la primera partida Bueno, tengamos por seguro de que todos nos moveremos como el Rayo McQueen y Francesco Virgolini. Soy Francesco Fierro. Bueno, soy un pirata. Y ya vi a mis primeros enemigos. que pedo, carnales, aquí llegó su bomba nuclear. Bueno, el truco no se lo sabe por lo que veo. Casi los hago explotar. Miren lo que me acabo de encontrar una kill gratis. Me lleva la tostada. Todavía me persigue. Auxilió. A tu casa, gorda. P Escuche una cactus, sal de donde sea que estés. Fue bastante más fácil de lo que creí. Back, back, back, back, back, ¿Qué pedo Margarita cómo te va en esa esquina con tu vida? Pues mal, los de Electronic Arts no me dejaron volver a producir monedas en el juego, solo me dejaron aquí, siendo una animación de carga. Pobre de la margarita, qué culpa tenía. chinga tu puta madre Y tú que encañar No más uh... Pise zombie a huevo miren otra kill gratis. ¿Qué? ¿Esperaban que pusiera una bomba o efecto de sonido? Pues no lo haré XD. Troleo, hermano. Escuché un ingeniero por algún lado y según yo debe best... A ver gordito, ven aquí ahora mismo. <risa> ustedes pero creo que los zombies nos van a meter una buena vergüenza xd holy shit shit shit no. Miren nomás que mapa tocó, buena forma de ir acabando el vídeo, ahorita vemos qué pedo. Ahorita vemos qué pedo. Ey girasol. ¿Qué quieres, pedajo? ¿Conoces al gringo? ¿Cuál gringo? El que te la metió el sábado y te la sacó el domingo. Ahora muere. Uh... No sé ustedes, pero el video se me hace algo más corto de los que suelo hacer cuando hago gameplays así. Bueno, si el video realmente está un poco corto, aquí les va un sencillo chiste para alargarlo: ¿Cuál fue la primera planta que trajeron los españoles a América? No lo sé, tú dime. La planta de los pies. No Olviden lo mejor, sigamos XD. La p madre. Al menos me llevé la kill XD Me tocó zombidito, y tengo una idea Intentaré entrar en la base e intentar derrotar y recoger las orbes de los enemigos Espero que esto salga bien, y si no es así, pues ya valió madres Ya voy a tener el match, aunque detrás de cámaras casi me partían mi madre XD Creo que ya es momento, pero dudo que valga la pena, ya estamos por ganar esta madre, compa. No mames que pendejo me debí quedar adentro. Ahora se me cerró la puerta. Me lleva la ch. Bueno, pasaré por enfrente. Yo lo Bueno y que me importa, al menos a complete una misión y aparecí en los alardes y ahora todos me la pelan xd. Y bueno amigos gamers, eso ha sido todo de mi parte por hoy, bueno en realidad no, déjenme darles el pequeño aviso de que estoy trabajando en un vídeo donde suba todos los soundtracks de plantas contra zombies 2 en un solo vídeo, el problema es que son poco más de 150 soundtracks, y todavía tengo que descargar y renombrar todas y cada una de estas, el video aún no lo empiezo, apenas llevo como 30 soundtracks descargados, así que si ya tienen las ganas de ver el vídeo, ténganme paciencia, juntar las bandas sonoras será más difícil y cargado de lo que pensé, bueno.